Amigos de Play Pro nos encontramos en el Corral de Plástico, instalación deportiva del Instituto Tecnológico Campus Estado de, de México para llevar a ustedes un encuentro sabatino de categoría juvenil Primavera 2023. Se celebra en el centro del campo la ceremonia de capitanes y en unos segundos estará todo listo para llevar a cabo este partido. Y se ha llevado la ceremonia o se está llevando la ceremonia de capitanes, se define el campo que ocupará cada uno de los rivales de este partido. El equipo local Borrego Sem darán la patada de salida y el equipo visitante Cowboys de Lomas Verdes recibirán el kickoff. El saludo y la fotografía entre los equipos y en unos segundos dará inicio a este partido de categoría juvenil de primavera 2023. de salida el equipo de Borrego. en buen fildeo por parte de cowboys y el regreso es por el lado derecho llegando hasta la yarda 25 donde tendrá su primera serie ofensiva el equipo de lomas verdes y se prepara la primera oportunidad para el cowboys receptores por el lado izquierdo, uno por el derecho, un corredor atrás, con él es la jugada, pero de inmediato la defensiva de Borregos haciendo el trabajo, deteniéndolo con solo una yarda de ganancia. Y ahora segunda oportunidad nuevamente, esta vez es por pase y es incompleto el envío que iba por el lado izquierdo al jugador número 4. Será entonces tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar. es un pase cortito, completo pero pierde par de yardas el equipo de Cowboys será cuarta y once por avanzar será situación de despeje para el equipo visitante se realiza la patada de despeje pero por ser scrimmage no hay jugada como tal. El balón va a quedar en la yarda 15 para el equipo de Borregos. Y está todo listo para la primera oportunidad del equipo de Borregos. Engaño de carrera, el pase, está el receptor solo. Y tiene el primer 10, yes, el pase completo. Sin embargo, hay pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que indican los oficiales. El castigo es contra Borregos, se anula esta gran jugada. Y a jugarse primera oportunidad nuevamente, 15 por avanzar, es un acarreo y por el centro está consiguiendo ahora por el lado derecho, llegando a la yarda 30, a la yarda 32. Lo sacan del terreno de juego, es primero y 10 para Borregos. Y es nuevamente por tierra, encuentran los huecos, ven drible y se está escapando, llega a la yarda 30, sigue adelante a la 20. En la yarda, perdón, en la yarda 14, lo sacan del terreno de juego será primero y es el balón lo colocan en la yarda 15 en zona de gol, ya se encuentra el equipo de Borregos hay tiempo fuera solicitado por parte de Cowboys y se prepara la primera oportunidad para atrás el mariscal por el lado derecho lanza el pase cortito que resulta incompleto será segunda y siguen siendo 10 por avanzar y en segunda oportunidad engaño el pase y le pegó en las manos al receptor de borregos no logra controlarlo es incompleto será tercera oportunidad Es un acarreo y por el centro está consiguiendo unas cuatro yardas. Vamos a ver dónde colocan el balón. Parece que solo serán tres. Será cuarta oportunidad. Siete por avanzar. Y me imagino que buscarán la patada para el gol de campo. Listo, la formación buscando el gol de campo, la patada es buena, es mala, dice, dice el oficial, solo hay un oficial bajo la Y, será primera oportunidad para Cowboys, de cualquier forma. Nuevamente, primera oportunidad para Cowboys en la yarda 20. Entregan el balón al corredor que está buscando por fuera. Dobla la esquina y alcanza a conseguir unas cuatro yardas. Y se juega segunda oportunidad. Engaño y lanza el pase por el lado derecho y es interceptado. En la yarda 40 del campo que defiende Sem. Logra quedarse con la pelota el esquinero y regresa a la ofensiva el equipo azul. se juega la segunda oportunidad, tres por avanzar para Borregos. Es un acarreo, encuentra un muy buen hueco, lo explota y consigue cerca de 15 yardas, llevando la pelota a la yarda 38 del campo que defiende Cowboys. ¡Oh! ¡Oh! por tierra aprovechando y consiguiendo unas seis yardas y ahora listos los jugadores de borregos y siguen explotando el ataque por tierra consiguen otro primero y 10 el balón colocado en la yarda 26 primera oportunidad jugada de pase para atrás el mariscal el pase al centro completo y a la yarda 1 llega con la pelota el equipo de borregos tiene primer gol ¡Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. y se prepara la jugada de primer gol Borregos intentando por el centro pero la defensiva se faja y están deteniendo una yarda atrás y segunda oportunidad son dos para anotar nuevamente por el centro esta vez consigue el touchdown anotación del equipo de Borregos El intento de punto extra es bueno. El marcador se coloca. Siete puntos para Borrego. Cero para Cowboy. Y ahora vendrá Borrego Sema a dar la patada de salida después de tomar ventaja en el marcador. 7 a 0. listos derecha, listos izquierda y viene la patada problemas con el fideo logra controlarla y el avance es hasta la yarda 17 al final de la jugada está volando un pañuelo vamos a ver dónde queda la pelota para el equipo de Cowboys 15 yardas de castigo para Sem. El balón queda en la yarda 33 para Cowboys con primero y 10. Intentando el ataque por tierra, consiguiendo 3 yardas, quizá 4. Y será la segunda oportunidad para Cowboys. Son seis yardas por avanzar. El balón colocado en la yarda 33. Pase casi lateral completo. Pero de inmediato llega la defensiva de Sem a detenerlo. Incluso atrás de la línea de golpeo. Será tercera oportunidad. en movimiento es engaño y pase con el corredor pero rápidamente lo taclean sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego vamos a ver el castigo es cometido por cowboys se jugará a cuarta oportunidad Cowboys a dar la patada de salida. Recordar que, como es Screamish, no hay jugada como tal. Solo la formación y la patada. El fildeo no lo alcanza el corredor. Abandona el terreno de juego en la yarda 25. El balón de ahí vendrá Texem con primero y 10. Jugada personal del Mariscal consigue 10, sigue avanzando, ya tiene 15 y 20 yardas totales consiguen esta oportunidad el equipo de Corregos. por tierra consiguiendo prácticamente otro primero y 10 el equipo de Borregos será segunda y una para avanzar es jugada personal del Mariscal ya tiene el primer 10, mucho más consigue y hay un pañuelo en el terreno de juego indicando un castigo pero vamos a ver quién cometió la falta es el equipo de Borrego Sem van a ir para allá para atrás se volverá a jugar la segunda oportunidad y es segunda y once por avanzar para Borrego Sem pase completo y el tacleo después de que consigue par de yardas el pase completo tiene primero y 10 y llegas a la yarda 40 del campo que defiende Cowboys Nuevamente a Carreo, encuentra buen espacio, lo aprovecha, lo explota y lleva la pelota hasta la yarda 16, entrando nuevamente en zona de gol el equipo de Borregosem. En la yarda 18 queda colocado ese balón. Es jugada personal. Encuentra el espacio el mariscal. Lleva la pelota y llega a la yarda 10. Serán dos yardas que falten para el primer y 10. Lista la jugada. Entregan al corredor, hace sus movimientos, buen contacto y hasta la yarda 1 logran frenarlo. A las puertas de otra anotación se encuentra el equipo de el Tec de Monterrey Campus Estado de México. La patada es buena, el marcador se coloca 14 puntos para Borregos, 0 para Cowboys. Pase lateral completo y empieza a avanzar, consigue unas dos yardas y será entonces segunda oportunidad y van a ser unas siete yardas por avanzar. Y en segunda oportunidad, los detienen atrás de la línea de golpeo. Será tercera. Van a ser unas ocho yardas por avanzar. El pase. Y no logra hacer contacto con el jugador. Es incompleto el envío, será ter, cuarta oportunidad para Cowboys. Y Cowboys a dar la patada de despeje, el fildeo es en la yarda 45 del propio campo de Borregos. Vendrá nueva serie ofensiva cuando ya estamos en los últimos segundos de esta primera mitad. se queda demasiado largo, además de esto hay un castigo en contra de Borrego Sem, se repetirá la jugada o oh. Es declinado el castigo, será segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para Borrego Sem. <tose> Presiona el mariscal y logran detenerlo sobre la línea de golpeo. tiempo fuera solicitado por parte de borregos y vendrá a jugarse tercera oportunidad y con esto llegamos al medio tiempo a un descanso de 15 minutos y regresamos con las acciones del tercer cuarto el marcador al momento 14 puntos para borregos del Texen. 0 punto para cowboys lomas verdes inicio la segunda mitad de ese partido la patada de salida a cargo de cowboys el fildeo en la yarda 20 ya cruza la 30 el finder y está llegando a la yarda 39 con la pelota tendrá buena posición de terreno el equipo de borregos jugada retardada, salía el mariscal pero de inmediato lo detienen no le permite ninguna ganancia, será segunda oportunidad siguen siendo 10 por avanzar y es segunda oportunidad jugador en movimiento es un acarreo y le da para 4 yardas Se prepara es tercera oportunidad son unas cuatro por avanzar para borregos jugada de pase por el lado izquierdo y el balón es completo hasta la yarda 21 lleva la pelota el equipo de borregos en em, acercándose para otra anotación sacan la jugada, el pase esta vez es cortito, pero queda demasiado alto el envío será segunda y serán 10 por avanzar el pase por el lado derecho es completo, buen bloqueo y empieza a quitarse contrario sí, avanzando y está en la 5, va a entrar a la zona de anotación touchdown para el equipo de borregos campus estado de méxico colocando el marcador 20 puntos para borregos 0 para Cowboys de punto extra el centro es bueno la patada también lo es 21 a 0 se coloca el marcador y vendrá el equipo de texem a dar la patada de salida Eso es hasta la yarda 45 fue una patada corta un poco raza y el filo es bueno y el regreso también lo es así como la posición de terreno que tendrá Cowboys para esta primera oportunidad. Primera oportunidad para Cowboys, entregan el balón al corredor y está buscando por dónde, pero se cierran todos los huecos, queda detenido sobre la línea de golpeo, será segunda oportunidad para el equipo visitante. por el lado izquierdo el mariscal lanza el pase, es completo y de último momento le quitan la pelota es incompleto el envío y será tercera oportunidad presiona el mariscal y Recibe un fuerte golpe, por cierto. Pierde además unas cinco yardas. Por lo que será cuarta oportunidad y 15 por avanzar. Pero será también momento de patada de despeje. Hay dos fielders por parte de Borregos. La patada es buena y el fileo es en la yarda 30. ¡Ven, ven, ven, ven! El acarreo de Borregos es por el centro. La defensiva de Cowboys deteniendo inmediatamente. El pase es por el lado derecho, queda demasiado largo, es incompleto. Además, allí pañuelo en el terreno de juego. Son cinco para avanzar. El pase es completo y se va a escapar hasta la zona de anotación. La anotación está indicando el árbitro. Son seis puntos más en el marcador para el equipo local el equipo de borregos de campus estado de méxico 27 puntos suman ya en el marcador vendrá el intento de punto extra la patada por el punto extra es buena Puntos colocan en el marcador Dos borregos del campus Estado de México Y viene el equipo de borregos a dar la patada de salida El fileo con problemas Levanta la pelota y lo están deteniendo dentro de la zona de anotación. Vamos a ver si esto es touchback. Claro, así lo está indicando el oficial. Saldrá a la yarda 20 el equipo de Cowboys. En la yarda 25 queda colocada la pelota. Es primera oportunidad para Cowboys. dando la jugada saca el, el balón y en, por el centro está avanzando y consiguiendo par de yardas el equipo de Cowboys. Y es segunda oportunidad. Nuevamente entregan por tierra y rápidamente reacciona la defensiva de Borregos le permiten otras dos, quizá tres yardas. será tercera oportunidad. en la yarda 35 la pelota, son cinco para avanzar en tercera. hay silbatazos, es el final del tercer cuarto. Iniciando las acciones del cuarto cuarto, tercera oportunidad, cinco yardas por avanzar para Cowboys. El pase por el centro resulta interceptado y nuevamente pasa a la ofensiva el equipo azul. el centro que intenta esta vez Borregos y consigue tres yardas en la jugada, será tercera será segunda y van a ser siete yardas para avanzar del pase es por el lado derecho es completo y tiene el primero y diez mucho más hasta la yarda 22 lleva la pelota el jugador de Borregos consiguiendo primero y diez primero y diez se entregan la pelota y por tierra consiguiendo llegar hasta la yarda 11 final de la jugada, vuela un pañuelo. y El castigo lo aplican contra Cowboys. Será primero y gol con el balón colocado en la yarda 5. Jugada de pase por el lado izquierdo, él es completo. Y son siete puntos más para Borregos del Campus Estado de México. 34 puntos han colocado ya en el marcador y vendrá el intento de punto extra. La patada es buena, 35 puntos, consigue Borregos del Campus Estado de México. Y la patada de salida a cargo de Borregos el fildeo en la yarda 7 y empieza el regreso ya cruzando la 20, la 30 y sigue adelante no taclean finalmente en la yarda 33 vendrá de ahí el equipo de Cowboys con primera oportunidad en primera oportunidad consiguiendo unas 8 yardas Llegando con la pelota a la yarda 42. Segunda oportunidad, buscando el mariscal hacer la jugada y es detenido. Par de yardas y al final es Zafan la pelota, pero parece que ya había silbatazos. Será tercera oportunidad y van a ser cuatro yardas por avanzar. Y ahora es tercera oportunidad. Por atrás el mariscal lanza el pase y demasiado bajo el envío es incompleto. Será cuarta y a despejar el equipo de Cowboys. Sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. Es un castigo contra Borrego Sem. El lateral es completo, pero no logra conseguir yardas. Y se juega tercera oportunidad. Son unas seis por avanzar para el equipo de cowboys tiene tiempo lanza el pase que termina siendo interceptado en la yarda 15 consigue quedarse la pelota el jugador de borregos nueva ofensiva tendrá el equipo de Sem por el lado derecho es completo y llegando con la pelota hasta la yarda 20. Será segunda y van a ser seis por avanzar para Borregos. El pase por el lado izquierdo es completo. Sin embargo, hay un pañuelo en el terreno de juego que es un castigo contra el equipo de... Borregos. Y es segunda oportunidad. 15 yardas por avanzar para Borregos. Intentan por tierra, pero la defensiva de Cowboys no les permite mayor avance. Será tercera y serán ahora unas 16, quizá 17 por avanzar. El pase cerca de ser interceptado por cowboys termina siendo incompleto será cuarta oportunidad y será despeje por parte del sem la patada de despeje es muy buena y problemas con el fildeo. Van a marcar en la yarda 46 del campo de Cowboys, la posesión del balón para el equipo visitante. Tiene primera oportunidad el equipo de Cowboys, el balón colocado en la yarda 46 de su propio campo, con tres receptores por el lado izquierdo. El pase va por el derecho y es completo, consigue unas cinco yardas. Será segunda y van a ser unas cinco para avanzar. El pase es demasiado largo por el lado derecho y resulta incompleto, será tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Pase cortito completo y va a quedar corto del primero y 10. Y se juega la primera oportunidad. Para atrás el mariscal, lanza el pase. Y no puede ser interceptado porque parece que se interfieren entre ellos los jugadores defensivos. ¿Qué te pasó? Pues ya, sí, una de ellas fue la rodilla, pero... No, digo, no conozco tanto tanto de su tema, de América. Yo sé que no Y allá, o está medio raro la No tanto como que y vendrá la patada de despeje problemas con el centro y logra dar la patada van a marcar en la yarda 32 la posesión para el equipo de borregos podría ser la última jugada el pase es completo y sale del terreno de juego consigue primero y gol zona de anotación, es bloqueado por el defensivo de Cowboys será segunda oportunidad y vendrá el intento de gol de campo para cerrar este partido la patada no es buena y el marcador queda 35 puntos para el equipo de Borrego Sem, cero puntos para el equipo de Cowboys Lomas Verdes. Mucho trabajo por delante en esta incipiente temporada juvenil de primavera 2023 para ambos equipos. Y ya solo resta ver el saludo entre los equipos y decirles hasta la próxima.